¿Sabías que, técnicamente, no deberías saber si el agua está mojada? Normalmente, tenemos receptores capaces de detectar todo tipo de estímulos, pero, a diferencia de los insectos, no tenemos unos para la humedad. Para compensarlo, usamos los receptores para el frío y la presión mecánica. Gracias a ellos, podemos percibir incluso gotitas minúsculas, pero también podemos ser engañados para percibir humedad al notar frío o un elemento pegajoso, o, por el contrario, Ignorar la humedad si está caliente. Este mecanismo podría haberse desarrollado para defendernos del calor, sudando, pero sabiendo detectar cuando se suda demasiado y se hace ineficiente y un riesgo de deshidratación.